en el tratamiento, en cómo se debe hacer la cosa porque han perdido esa facultad y eso es peligroso y eso es peligroso porque a medida que, que nosotros ya debemos, tenemos casi cuatro meses en este asunto, debimos de estar ya en un, en un punto de descenso casi total desde el de, de, de, de, de, de problema, si se hubiese tomado con la seriedad y con la firmeza y sin la ambivalencia de las informaciones que eso es lo que ha tenido el gran problema en la nación, el gran problema con este... Con este, sí, con señor, este... Eh, eh, eso que tú planteas, yo estoy 100% de acuerdo contigo, pero en algo yo voy en defensa, eh, por ejemplo, en este caso... De la, la, la responsabilidad es nuestra, yo decía ayer independientemente del manejo político o no que se le haya dado a esta situación, la situación es real o sea, no podemos esperar que a mí a, a, a serio un cercano muera de COVID-19 para serio, para Víctor y usted que nos está viendo en este momento, entienda que esto es una realidad, no sé si es cierto o no que se hayan hecho múltiples o no se estén haciendo pruebas rápidas o no, lo que sí, yo estoy seguro que esto es una realidad y que esos muertos ya están muertos por COVID-19 entonces, la irresponsabilidad la desinformación que, de la cual se ha estado llevando a cabo en estos últimos el punto de vista que eso pasa a un segundo nivel, somos nosotros como los, los ciudadanos que tenemos que darnos cuenta y despertar si es que estamos durmiendo, de que esto es una realidad y somos nosotros los que tenemos que cuidarnos, decía ayer que los líderes políticos tienen que hacer ese mismo llamado si quieren, que yo, que Sergio y que usted que me está viendo vaya a votar el día 5 de julio, entonces eh, esa desinformación en la que hemos sido objeto, reitero o sea, desde el punto de vista, Bien. pasa hasta un segundo plano, porque es que esto es una realidad, ese número en los últimos siete días que van decenas de muertos, no es mentira o sea, no es mentira, puede ser mentira otra cosa, pero el pariente que se me muere a mí por COVID-19, oye yo le estoy viviendo y sufriendo en carne propia, entonces es responsabilidad mía como ciudadano cuidarme yo, y en la mía que me cuido estoy cuidando a los míos, estoy cuidando a usted entonces, vamos a cumplir con estas medidas. Vamos, eh, no vamos a abandonar nuestra mascarilla. Que hay, se ha dicho Sergio millones y millones de veces que la única solución, lo único que pudiera evitar el contagio de esta pandemia es el uso de mascarilla. Usted mantener la higiene, que nada de eso es difícil. Y evitar eh, el contacto. Manténgase distanciamiento. Si no lo mantienen como usted, intenta usted. Por es usted que tiene que... Que, que Si hacemos eso, señor Romero, vamos a lograr, en, qué sé yo, en un tiempo significativo, que realmente podamos decir que esto ha mejorado. Pero mientras sí. tanto, no es cierto que esto ha mejorado en nada. Entonces, eso es, señor Romero, una realidad que estamos viviendo nosotros. Eso es así. Esperamos que algún día... Eh, contemos, nos sentemos bajo una mata y contemos toda la realidad que pasó este año 2020. Cuando, lo... cuando uno, o sea, es una situación que yo le digo, cuando veo a alguien, vea, que, que, que ni siquiera por, lo, por las redes lo hemos visto, uno se pone contento, porque nosotros nos vamos a dar cuenta quiénes eh, sí. sufrieron, quiénes fallecieron en medio de esta pandemia. No, la verdad es la realidad exactamente, cuando tú hablas con alguien por teléfono ¿ay, ¿cómo estás? tú te sientes contento porque oye su voz óyeme, qué bueno que está bien porque todavía no sabemos nosotros los amigos y las personas que hemos perdido hasta tanto esto no vuelva, vamos a decir, a la semi realidad esa es, así es que estamos y yo entiendo que no debemos seguirnos Cuidando. Mientras tanto, Sergio Romero, nosotros tenemos que comentar esta situación eh, que se dio ayer muy, muy desagradable y fue este pleitecito que exhibieron eh, eh, eh, dos miembros eh, eh, eh, del ejército la por ahí. nacional en un recinto. A ver si Edward tiene <risa> un recinto, eh, o la imagen donde dos, eh, dos bueno, ese es, eh, Edward, ese es el otro, ese es ese todavía un poquito más, eh, eh, más delicado. Eh, vamos al otro, por favor, Eva, eh, donde los dos guardias, creo que están en el recinto, en el patio de la. De, ¿Verdad? Eh, donde están depuestos, pues se enfrascan en una discusión y uno de ellos, pues le, le, le manda un malotazo hasta con un arma de reglamento en las manos. Sí, y sí, yo creo que eso creo que pudo haber. Un león. Eso, pudo haber desencadenado en una desgracia. Eh, es lamentable, ¿verdad? este tipo de, sí, sí. de, de situaciones, se ve en un recinto militar. Señor. Así que fueron sancionados y puestos eh, inmediatamente de manera deshonrosa estos dos eh, miembros del ejército de la República Dominicana que significaron este, vamos a decir, escena, este show de muy mal gusto y sobre todo en este momento vamos a ver ahora en el, el video que tú pusiste esta es otra situación que se generó en unos terrenos que son en de la del CEA y que yo leí la información pero como que no tenía muchos detalles donde había una, una comisión una brigada haciendo una especie de levantamiento en este terreno eh, donde un general que era el que tenía al, al, al frente haciendo la, la, la inspección pues, al llegar había un coronel un teniente coronel también eh, del ejército eh, en la tierra y como que se enfrascaron en una discusión donde el, el teniente coronel pues le faltó respeto al general a tal, por, a tal punto que el, el coronel tuvo que, así, tuvo que ser sometido a la obediencia por el, por el equipo, ¿verdad? por los agentes que andaban junto al general, otra situación eh, de alto rango de, de muy mal gusto, oye, entre un general Sergio romero y un teniente coronel, ahora Eso es lo que ahora bueno. yo te digo, ahora yo te digo a esos dos rasos lo votan, pero a estos dos altos rangos lo, le dan un consejo. sí pero yo creo que el kit del asunto no está ahí. ¿Qué buscan estos dos oficiales en terreno del CEA? ¿Esa discusión por qué se generó? Ah, Ñe, Ñe. ⁇-⁇ Ese es, es el detalle, ah, Ñe, quiero, Ñe. ¿verdad? Sí, eh, no de, cuidando, porque son gente o sea, que eh, cuidando lo, lo, lo, la patria, el terreno de la patria. ¿Por qué por mm. el enfrentamiento entre el coronel y el general, precisamente en terrenos que son del CEA? Mientras una parte hacía una especie de levantamiento. ¿verdad? en los terrenos, entonces el otro se oponía, no sé, el asunto de que eso debe ser una información que debiera salir, cuál, ¿Qué fue lo que generó esa discusión, ese atacado entre estos dos eh, oficiales, del ejército de ah, la sí, república, uno de la, fuerza, uno de la fuerza aérea y otro del de, de ejército de la república dominicana, vamos entonces Sergio a otra pausa comercial y a regreso, pues seguimos con los comentarios y los y servir los principales titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de hoy.